Buenos días, mis amigos. Estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Eh, Yerjan. Sí, quiero que, quiero, gracias, quiero gracias. Eh, eh, darle un saludo a Yerjan que Ajá. le envió una dama. Es verdad. Eh, que le gustan los temas, pero que no, Peleta. De verdad. Ah, <risa> Peleta. Es necesario, es necesario. Se ¿sí? muere la esencia de. <risa> Eh, gracias eh, a, a esa dama que nos ve como muchísima sí. gente que, que ve este programa Y que naturalmente le, le gusta la temática Y la diferencia de ideas que tenemos aquí es importante Y el único tema que sale en YouTube Eso dice un compañero, que el único <risa> tema que sale en YouTube es, es el no, mío Lo dijo un, eh, un televidente que ve. Ah, lo dijo un televidente <risa> Es decir, que está dando seguimiento ah. Ah, ¿lo, dijo? No, no, no. Lo, dijo, lo dijo un televidente. No, no, no. Usted lo es dijo un televidente. Mire, es que eso es como la, eso es como la. No, no. Lo que pasa es que la tú la trabajas en el electoral. departamento y tienes control sobre los no. empleados. Es eso. Punto. Ya, ya, ¿Cuál es tu tema? Ya. Vamos a ver el tema, Yerian. Vamos a ver, Yerian, ¿qué tú vas a traer? Ya, ya? Qué acusación ¿Qué tan traes? tan tan infundada. Qué pena. Bueno, eh, señores, al sábado pasado. Nosotros recibimos una imagen, que quisiera que los muchachos por favor la coloquen, de una actividad que se dio en las Guaranas. Eh, según me informan, había un calentamiento ahí de, de un partido, los candidatos alcaldes de, de, de esa zona. Sí, entonces, según lo que, me, lo que me informan es que el señor Samuel Recio, según tengo entendido del PLD, no lo conozco, Samuel Recio, que es el candidato alcalde eh, por el PLD allá en, alcalde, eh, ajá, en, en Las Guaranas. Bueno. Entonces, ellos tenían una actividad en ese municipio y me dicen que el señor José Antonio del PRM, ¿verdad, Fulvio? Sí. Eh, intervino en la actividad y cruzaron por donde sí. ellos estaban, tenían ese calentamiento, creo que es importante que la propia Junta Central Electoral y, y los propios partidos eh, se llamen a comedimiento. No fue que intervino, que también tenía una actividad con un recorrido sí, trazado. Sí, pero lo importante es que las actividades nunca choquen, o sea, eso, nunca eso se crucen, porque sí. ahí, si ustedes pueden ver, eh, aunque se pasaron, no hay, ¿verdad?, se pasaron, no y, y no hubo ningún tipo de inconveniente, incluso, eh, pero fíjate que se están vociferando cosas, y mira, ese es eh, Hochi, ¿verdad? ¿eh? Este. Ese que vayan en la jipeta negra es Hochi. Entonces, ¿qué debe hacer la Junta Central Electoral y los propios partidos para salud de ellos mismos? Tratar de evitar, o más bien evitar a toda costa, que la, las actividades políticas se crucen porque pudiera ser que hayan personas educadas, pero pudiera ser que, que haya personas sí, ahí que hay, que, con, hay que evitar. Nosotros incluso lo, no, no nos reunimos lo con lo los diferentes partidos. Claro, que porque hacerlo. es que y, no son enemigos. Y cruzamos eh, eh, eh, información. Eh, informaciones claro. sobre actividades. Si usted va para a tener evitar eso. Una información en este punto, eh, una actividad en este punto, entonces usted lo que tiene, el, el otro partido mm. debe irse a otro punto para evitar situaciones eh, lamentables. Porque sabemos que en este tipo de actividad política. Eh, es, se, se, se suben los ánimos, hay mucha efervescencia, hay mucha gente apasionada, hay mucha gente incluso bebiendo romo. ¿Es permitido? ¿Puede este tipo de actividades? No, las la, la, la actividades normalmente comienzan temprano. Eh, por ejemplo, las caravanas que siempre inician, qué sé yo, 4 de la tarde, 5, eh, más o menos a las 4 de la tarde, siempre terminan cayendo la noche. Esto puede ser okay. que lo haya grabado eh, cayendo la noche. Y, y ahí se temprano. puede ver cómo se, se cruzaron las dos actividades. Míralo ahí. Si pudieran eh, eh, pararlo ahí, por favor. Ahí está. Ese, bueno, parece que no lo pueden parar. Dele para atrás, por favor. Eh, ahí se ve el señor Joche Antonio, que aparentemente aspira a reelegirse a como alcalde de Las Guaranas Mírenlo ahí. Entonces, ahí hubo este cruce. Ellos mismos lo están denunciando. Yo no sé quién tuvo la culpa. No sé quién tuvo la culpa, si fue eh, eh, el, el grupo de Hochi o el grupo de, de, bueno, de, de Samuel de, Recio. Bueno, el grupo de, Roch, de Hochi ya tenía 15 días con esa actividades planificadas. Eh, sí, pero lo que se ve es que ellos están, hay un grupo que está parado y el otro grupo está cruzando. Eh, lo importante sería llamar a la atención de los partidos políticos, especialmente de la fuerza del pueblo, del PLD y del PRM. Traten de que sus actividades no choquen. Porque entonces después, mira mira cómo se están vociferando ellos, hay cosas, incluso pudiera haber algún, alguno que otro manoteo, y entonces provocarse una situación lamentable, que no debe ser, que no debe ser, independientemente de que de que la efervescencia política... Estoy y de... en ese acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo, lo prudente fuera, lo normal debiera ser que dos partidos que están en uh -huh. campaña, que se encuentren en un punto producto de una descoordinación o lo que fuere, no pasara nada, pasara lo que pasó ahí. Sí, que pero... no pasó, óyeme, ¿por qué? Porque eso te indica a ti un mayor nivel de civilización. Ajá. ¿Y cómo tú te controlas te indica... a los borrachos? ¿Eh? ¿Y cómo tú controlas a la gente no, que normalmente anda viviendo robo? No y, y gente que tiene óyeme. problemas personales. Oye, ya, no es control, no es control. Yo lo que te digo es que lo prudente, lo correcto, lo normal fuera, que eso pasara sin mayores ah, complicaciones. Sí. Eso fuera, eso, eso fuera eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la película esta de, de Alicia en el país de la en el país de la maravilla no, no, eso no, fuera olvídate, en el país no, de la Maravilla no, no, olvídate, donde los lo niveles de educación estén altos y donde los niveles de democracia es. estén extremadamente comprendidos y altos pero nosotros, pero nosotros tenemos aquí aquí no. que mirar a eso y trabajar para que se Ajá. llegue a eso <ríe> amado desde no, mientras tanto que la gente no, se oye, mate oye, que oye. se entren a tiro y apuñalada pero ahí no pasó nada ya está magnificando un hecho normal y lo está convirtiendo en una no, produce... no, no, yo lo que estoy llamando aquí es una advertencia, porque si eso pasa, quizás en, en, en otros escenarios, en un ambiente más caliente, pudiera eso provocar una tragedia, porque hay gente que se bocea cosas, se vociferan cosas ahí. En la Entonces... del PLD participaron ellos solo y mataron uno ajá pero y qué? qué qué siempre sucede quieres decir independiente no que puede pasar en cualquier país exactamente no importa pero lo que ideal era al de fuera. Ellos, mataron una o sea, persona ¿y, y, y ese es el fuera. criterio que le vamos a dar al comentario ¿sabes? sí Vaya lo que lo hemos encaminado, o sea, Ayer que se maten todos. Lo ideal sí. fuera que no pasara nada. Claro, eso pero, ideal, pero, pero, pero eso fuera lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que, es hay lo que hace la autoridad? Para que, que no prevea Pero nada. hay que prever, o sea, tú no sí. puedes dejar eso suelto así. Eh, imagínate tú, imagínate un encuentro entre eh, sí. la fuerza del pueblo y el PLD. Sabemos que los ánimos están caldeados. Entonces, ¿qué es no, lo que tienen que, no, que hacer? respetarse cada no quien. No, no, allá están los miembros de este lado también. ¿Verdad? Sí, tranquilo, pero y hay que saber eso lo que estamos llamando no es a la prudencia Cassandra, no se lo que estamos llamando es a la prudencia sí, bueno, viene... usted, ustedes podrán entender y sacar sus propias conclusiones de, no. desde mi punto de, de hecho, vista yo estoy llamando a la existe. prudencia de los partidos políticos porque es que no debe ser los encargados es que no políticos y de, de coordinación campaña. de campaña claro. están obligados están obligados a pasarse los pro, lo, lo, las fechas los itinerarios, los itinerarios. Claro. incluso si coinciden un día las horas y están obligados a terminar el primero a la hora para que entre el otro. Eh, eso se ha hecho. Sí, sí. se ha hecho. Sí. Okay. ¿Cómo debe ser? Y es lo correcto.